Hola, ¿qué tal amigos de Census Capacitación? Tal vez se te cerró el portal y no pudiste tener en tiempo y forma el ACUSE donde menciona que te aceptas por quedarte en régimen de corporación fiscal y no pasar al régimen simplificado de confianza. ¿Qué hacer en el caso de que tal vez no active mi ventana emergente y no me dio el acceso a este, a este acuse de recibido. Vamos a ver este video muy rápido y de forma sencilla donde puedes hacer la reimpresión de este acuse. Para esto hay que entrar a www.sat.gov.mx y dar clic en otros trámites y servicios. En el momento de otros trámites y servicios darás en generar tu constancia de situación fiscal. Para ello, te estará pidiendo entonces tu RFC y tu contraseña. Recuerda que lo tienes que tener. Te recordamos poner el CAPTCHA para no tener algún inconveniente en el momento de entrar. Pueden suceder algunos errores. Hay que refrescar la página de internet para que estos errores pueden bien desaparezcan. En el momento de entrar, donde dice reimpresión de acuses, vas a poner actualización, aumento y disminución de obligaciones. Al momento de darle fecha inicial. Vas a poner primero de enero hasta el día de hoy para buscar esa actualización. Al darle clic, como puedes ver, dice actualización, aumento, disminución de obligaciones. Y bien, trae la fecha de la operación, que en este caso fue el 10 de enero del 2022, en el ejemplo. Cuando tú le des reimprimir, bien, te estará mandando a mostrarte este documento, en el cual, bueno, pues como lo puedes ver, dice sí opto por continuar en el régimen de incorporación fiscal y de esta forma vas a tener de nuevo tu acuse de movimientos en actualización fiscal. Bueno, pues síguenos para más videos aquí en Census Capacitación. Gracias, nos vemos en la próxima.